Eh, nossas apresentações. Professor Oyarso, seja bem-vindo. O tempo é seu. O senhor tem seus 10, 15 minutos aí para fazer as suas considerações, trazer os seus elementos eh, que julgas importantes dentro do contexto do nosso painel, a sua experiência europeia, eh, sua visão sobre RES e o contexto atual. A palavra é sua, professor. Obrigado. Vou compartilhar tela. Muy bien. Eh, Boa tarde. Es un placer hablar del Brasil. Mi presentación fue traducida para el portugués. Espero que, que no haya mucho error, pero en esta presentación voy a hablar en español. Mi nombre es Jaime Ollarzo Espinosa, nací y estudié en Chile y también continué mis estudios en Suecia. He trabajado en proyectos informáticos y de e-learning en Europa, África y Latinoamérica. Estoy vinculado a dos universidades, la Universidad de Alcalá en España donde se reparte el premio Cervantes, el premio más destacado de la, del habla española y con la Universidad de Lund, donde estudié y donde he desarrollado parte importante de mis proyectos. Quiero agradecer a Raimundo y a Cristiano por esta invitación y por el trabajo de organización que han realizado y también quiero dar las gracias por los puntos de vista y las diferentes perspectivas de Elena, de Tel y de Mada, colegas que me, agra me agrada mucho que hayan aportado sus propias ideas en este en este conversatorio. Ahora, quiero en realidad partir de la, de la idea de qué estamos logrando con la educación online y si comparamos lo que es la educación presencial con la educación online en realidad esta no es educación online. Esto es un tipo de enseñanza a distancia de emergencia. Porque la educación online es un tipo de propuesta que requiere una cuidadosa planificación, que requiere un trabajo previo, una estrategia e-learning que normalmente no vamos a ver en la situación actual, pero no significa que no tengamos que realizar el máximo esfuerzo por lograr salir adelante con esta situación de emergencia, y por esa razón hablo más de enseñanza de emergencia a distancia, porque la, la educación en línea ha sido estudiada durante décadas, la educación en en línea, de alguna forma tiene un estigma de que es peor que la educación presencial, aunque la investigación demuestra lo contrario. Ahora, que este proceso cuidadoso de, de planificación no lo vemos ahora. Ahora, ¿qué está ocurriendo? ¿Cuáles son las consecuencias de esta situación? Primero, que los estudiantes pueden construir su propio aprendizaje. No nos olvidemos que los estudiantes generan dependencia en la educación presencial, porque es el profesor el que establece las líneas de trabajo y las líneas de, de, de enseñanza y aprendizaje. Eso implica también la enorme importancia que tiene el material didáctico, algo que mencionaba también eh, Elena y Mara. Ahora, lo, lo importante también es que cambiamos las formas de diálogo. Establecemos un desafío diferente en el cual los profesores tienen que establecer alguna forma de diálogo diferente. Ahora, veamos qué dice la Comisión Europea respecto a la, las competencias digitales, porque es uno de los temas críticos. Cómo coayudamos a los profesores a alcanzar competencias digitales que les permitan mejorar su propia enseñanza. La Comisión Europea habla de la búsqueda de información, habla de la enorme importancia de la creación de contenido, de la comunicación, de la seguridad, un tema que, que el profesor Tell mencionó con mucha claridad. El tema de la seguridad, el tema de la privacidad, es muy importante porque hay una tendencia a reducir la importancia de esos temas. Y por último, la solución de problemas. Estas son las líneas de competencia digital. Son las líneas que, de alguna forma, generan un desafío, un reto importante. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es la sensación que tienen los profesores hoy día? Que, claro, buscan información buscan vídeos, buscan recursos educativos abiertos, pero no saben cómo hacerlo. No saben cómo establecer un criterio de análisis que les permita definir el material relevante del material que no lo es. Y por eso, como no habían visto la necesidad de desarrollar esas competencias, se encuentran ante una situación y una presión Enorme. Ahora, veamos lo que dice la UNESCO, casi en el mismo sentido plantea la necesidad de la alfabetización tecnológica, plantea la necesidad de profundizar el conocimiento y de construir conocimiento. Fíjense que eso entra en, en una radical conflicto con la forma como los profesores han venido enseñando normalmente han sido unos transmisores de información y en estos momentos lo que es necesario es establecer una forma distinta de trabajo una forma en la cual no solamente yo me convierto como profesor en constructor de conocimiento sino que ayudo a mis estudiantes a construir su propio aprendizaje Hacer capaces de aprender en forma independiente hacer capaces de analizar críticamente lo que están haciendo, lo que están aprendiendo y que de una u otra forma también es un análisis crítico de lo que el profesor está haciendo ahora ¿qué tenemos que hacer? ¿cuál es nuestra, nuestro desafío? bueno, en realidad tenemos que Unificar las habilidades de enseñanza digital, junto con los recursos educativos abiertos, pero por sobre todas las cosas. Ser capaces de apoyar a los profesores para integrar esos recursos educativos abiertos como elementos relevantes dentro de su propia enseñanza. Cosa que no es fácil de hacer para quien no tenga experiencia de trabajo online. Y por último, para que esto tenga efecto, incorporar herramientas web, sobre todo herramientas web gratuitas que permitan trabajar y que permitan establecer ese tipo de relación que necesitamos establecer con nuestros estudiantes. ¿Cómo lo hacemos? Y aquí viene la dificultad, porque no es fácil. Necesitamos desarrollar una organización de apoyo a nuestros profesores. Necesitamos generar talleres, workshops, necesitamos seminarios, necesitamos cursos y necesitamos apoyo directo a cada profesor. Y eso es un desafío. Es decir, ser capaces de decirle a nuestros profesores yo te puedo ayudar a convertir tus materiales en materiales relevantes y de buena calidad. Materiales que puedan, que puedan reforzar el aprendizaje con nuestros estudiantes. Y eso es muy importante hacerlo. Ahora, un ejemplo que hay que resolver es la visibilidad presente como profesor. No nos olvidemos que cuando hacíamos clases en forma presencial, Llegábamos antes para preparar nuestras clases. Nos quedábamos un rato después para ayudar a nuestros estudiantes si tenían dudas. Eso no lo podemos hacer en la mayoría de los casos. ¿Cómo establecemos esa cercanía? Es fundamental el tema emocional, psicológico, el apoyo emocional a nuestros estudiantes y a nuestros padres. Es muy importante. Pero hay que hacerlo desde una posición de transparencia y de franqueza. Decirle, nosotros tampoco estábamos preparados como profesores para enfrentar esta situación. Por lo tanto, estoy aprendiendo. Y esa franqueza puede ser muy bien recibida por parte de los estudiantes y por parte de los apoderados. Especialmente en el caso de las escuelas secundarias y de las escuelas primarias. Especialmente en casos en que la marginalidad golpea con mucha fuerza. Porque no hay solamente un problema de ausencia de las aulas. Hay un problema económico, hay un problema de hambre, hay un problema tecnológico que no está resuelto. ¿Cómo resuelvo esas cosas? ¿Cómo logro llegar a esos estudiantes? Porque en el caso de los estudiantes universitarios, probablemente enfrentan la situación con una tecnología y con una infraestructura muy superior. Ahora, algunos ejemplos que quería mencionar después, pero me doy cuenta que, que el tiempo siempre es terrible. En este caso es un ejemplo de un calendario para ayudar a los estudiantes a organizar su tiempo, algunas herramientas, que quería mencionar, como por ejemplo la captura de, de pantalla para enriquecer el, el, los, eh, los materiales que yo incorporo mucho en mis talleres, la posibilidad de incorporar cuestionarios a videos de YouTube que a mí me parecen interesantes, la posibilidad de trabajar con simulaciones que existen simulaciones de universidades que están en diferentes idiomas y que tienen un que son un recurso educativo muy poderoso. La posibilidad de establecer foros con discusiones con vídeos. La posibilidad de trabajar con vídeos de YouTube y de Vimeo sin tener que aceptar toda la propaganda y toda la información no relevante que ofrecen estos proveedores la posibilidad de establecer un plan de comunicaciones semanal en la cual se puedan utilizar herramientas, se pueden utilizar herramientas tradicionales como el teléfono, como, como los eh, SMS, que se pueda utilizar el correo electrónico, los, las, eh, las eh, videoconferencias. La verdad, las cosas que, como pueden ver, la pandemia, entre otras cosas, nos ha hecho pensar mucho sobre la importancia de lo personal, de lo psicológico, de lo emocional y de lo social. Tratemos de avanzar lo más posible para apoyar a nuestros profesores y a nuestros estudiantes. Muchas gracias. Gracias, eh, profesor. Eh. Fiz algumas anotações aqui. O senhor traz algumas considerações que são importantes para a gente entender o contexto mundial do que está sendo vivido e realizado como solução para as demandas que surgiram nesse contexto atual. E fica evidente na sua apresentação a sua experiência como design instrucional, né, o planejamento, as análises de contexto eh, para definir as melhores soluções, né, o, o, o, o, o, o caminho todo que o senhor mostra da, do, do, da, da base eh, das normativas internacionais a partir da Comissão Europeia, da Unesco, e na sua trajetória, na trajetória da sua apresentação, o senhor traz so, uh, informações sobre o que fazer, como fazer e as possibilidades para a solução dos problemas que nós estamos enfrentando. Né? Então, está muito bem construído essa linha lógica que o senhor trouxe conduzindo a sua fala.